dale porque Bueno, estamos con el compa El Rulo, ¿no? de la 295, acá en la organización del torneo Silvia Rogetti. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata, por qué Silvia Rogetti y bueno y cómo la están pasando que hay un montón de niños y niñas presentes? Bueno, eh, este es un torneo que organizamos las escuelas del distrito San Lorenzo, en la zona oeste uh -huh. de la ciudad, surgió de, principalmente de las escuelas de, bien lejanas en ese tiempo, hace 12 años, que era la 354, la 311. Surgió de algunos profes de empezar a juntarse entre ellos para participar. Y así se fue digamos expandiendo a todo lo que es el distrito. El distrito uh -huh. consta de 14 escuelas somos. 14 escuelas. 14 escuelas en el cual hoy estamos casi 600 chicos. Uh -huh. eh, ¿Qué te puedo eh, comentar del torneo? El torneo a nosotros como docentes no, nos llega muy hondo porque uh -huh. es el torneo que hacemos en homenaje a Silvia Rogetti, que fue una compañera que, que murió. Eh, trabajando. Por, trabajando por causas, digamos, de las malas condiciones que se encuentran en los establecimientos educativos, porque es así. Uh -huh. eh, ella tuvo que trabajar en un momento donde había una construcción, se clavó un, un hierro uh -huh. en el ojo y bueno, eh, eso es de público conocimiento, que falleció, bueno, eh, y esa fue un talón fundamental para que empiece a cambiar de a poco el tema de las condiciones en las cuales estamos en Así las es cuales seguimos, manera, seguimos totalmente peleando de reivindicarla, porque, ¿no? de luchar Sí, es reivindicar con, con este torneo pero a la vez eh, seguimos reclamando porque las, las condiciones en las que están nuestros patios ella eh, fue un antes y un después en ese sentido para nosotros los profes uh -huh. eh, y, nos, y eso nos, nos lleva a nosotros a seguir eh, luchando eh, por mejores condiciones para nuestros alumnos. Y me decía, hay un profe que hace falta hacer natatorios en el oeste, ¿no? Porque está todo, digamos, en otros espacios, pero en el oeste hacen falta... Hacer y la verdad para... que sí, la verdad que sí, está todo... En este momento lo que es educación, nosotros tenemos muy poco presupuesto, es decir, no tenemos nada, eh, todo está ligado al, al deporte comunitario, municipal, uh -huh. vemos que hay mucha eh, plata en municipalidad, en propaganda política... Eh, eh, centros deportivos, en eh, fiestas, en fiestas en... bueno, sí, sí, sí, sí, lo que ya se sabe. Y esto eh, cabe recalcar que es todo a pulmón de las sí, escuelas, sí, todo a pulmón. Sí. Eh, bueno, el Ayer gremio, la... el gremio sí. siempre colabora con sonido, sí. este año también hidratación, pero eh, necesitamos también, obviamente, de aporte estatal. Porque las claro. la escuelas, digamos... Eh, en realidad es responsabilidad, es, digamos, de responsabilidad del gobierno, estado, ¿no? Es Exacto. responsabilidad esta, esta salida que es compartir. compartir los con viernes los... ustedes hacen Nosotros escuelas. hacemos todos los viernes eh, salidas eh, del distrito. Con las uh -huh. 14 escuelas, eh, hacemos un cronograma a principio de año y salen por grados, ¿viste? Y este torneo es especial, tiene un, tiene un, un significado especial y es para todos los sexto grados de los dos turnos de, ah, del distrito eh, San Lorenzo. A ver, las escuelas neuquenses quisieran copar todo, mis compañeros. Claro. Pero no podemos, somos 14 claro. eh, y queremos año a año eh, ir dándole un poquito más de... También pensaba un poco eh, reivindicar el trabajo de los profes de educación física que por ahí están siendo atacados por la sociedad, por los medios de comunicación y como decís vos, dejan todo acá, ¿no? Así que está bueno... Y la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, estamos en una situación difícil hoy en día. Mm. Eh, Déjame, ya que están las cámaras, decir que estamos agrupándonos ahora armamos sí, un grupo de, de 300 profes ya nos sí. estamos tratando de, de juntar para exponer ante la sociedad todas las condiciones en las que estamos viviendo eh, tratar de hacer nuevos protocolos para el trabajo no solamente en el área de educación física en el área de música, plástica en el área sí. especial hay muchos baches, muchos grises que no sabemos cómo, cómo nosotros movernos eh, y seguimos con las condiciones de ilicia que siempre volvemos a lo mismo también que eso también ayuda a prevenir accidentes uh -huh. eh, cuando surgen los accidentes eh, ahí es donde te das cuenta que el docente se encuentra solo Total. solo totalmente más solo, en primaria el y en educación. inicial no eh, sí totalmente así que nosotros queremos eso queremos ver si tenemos cierto respaldo desde el consejo de educación con normas con normativas con resoluciones no sé lo que haya que hacer pero que nos llamen a nosotros también los docentes que somos los que estamos en las bases, ¿no? Estamos con los chicos. Exactamente. Es, así que eh... está buenísimo que se organicen, como vos decís, Bien, por condiciones estamos. laborales y condiciones de edilicias, son las dos cosas. Laborales ¿no? y edilicias, tal Bien. cual. Y más que nada por, por los chicos. ¿eh? Y somos es nosotros así. y son ustedes eh, los que cuidamos a las infancias en las escuelas, somos nosotros. Al frente y son estamos, ustedes al frente. Sí, y más en, que... esta, en esta zona donde nosotros trabajamos, esta zona oeste, mm, hay que chicos hay mucha... que no conocían, por ejemplo, este lugar, la ciudad deportiva. Hemos ido a lugares, eh, Parque Norte, no conocían la Plaza de las Banderas, que es un lugar en emblemático de nuestra ciudad. No lo los chicos no lo conocen a veces, eh, así que bueno, bueno eh, nosotros con Rulo. toda la, la actitud de seguir avanzando bueno, y seguir bueno. reclamando lo que falta. Buenísimo, Rulo. Muchas gracias.